Hola, hola, hola, bueno, aquí solo comentando un día Sol taberna y hoy volvemos con la beta de Blood Bowl 3, vamos a jugar un partidito, pero, pero, vamos a intentar que sea un partido online, dijimos que íbamos a hacer un partido contra, nos quedaban los tres partidos contra los elfos, la unión de los elfos y no Dije, tal y como está la IA, que le falta trabajo, que los partidos no plantean dificultad alguna, que no tenemos ni siquiera yo que se hunde ese de. no sé, un incentivo por jugarlos. Vamos a tratar de jugar un partido online. De momento, o sea, hemos registrado el equipo, que es el de los Sorgrim, vale, el de los Sorgrim, vamos a jugar con orcos negros, porque es el que mejor se me adapta. Así que vamos a buscar un partido online, a ver si encontramos. No lo sé. Tengo, tengo, fe, tengo fe de que encontremos partido no sé si lo vamos a poder encontrar ¡Ojo! Vale, vale, vale, vale, vale, vale Orcos contra orcos, online A ver qué tal, quiero, quiero ver Qué tal es la respuesta del... del pro? Tiene muchos más orcos que yo What? O al menos me parece Quiero ver qué tal es la respuesta del, del servidor A ver qué tal funciona el juego online Si es fluido, si tiene parones de de perdemos tiempo y tal O a, a ver si saltan bugs Entonces, aparte de eso Vamos para adelante Nosotros vestimos de morados Ellos van de de rojo granate El morado nos queda genial, eh Sin duda Él no tiene troll Por lo que parece Tendrá más goblins, eso seguro Pero bueno Vale Ok, perfecto No tenemos incentivo ninguno Nosotros estamos listos Vale, esto es el, el clima El campo Vale, bueno Y el resto de cosas no se pueden ver Por nuestra parte, listos Ok, vale, ya ah, Vale, vale, vale Vale, perfecto Al fin y al cabo O sea uf, ¿Recibimos o pateamos? Uh, uh, uh, uh. Vale, vamos a patear y vamos a jugar en defensa Vale, nosotros somos estos Y sí, así estamos bien Vamos a acercar un poquito A estos goblins de aquí ya que estamos jugando nosotros en defensa Vamos a patear y vamos a juntarnos Vale, vamos a meter estos aquí Así, los dos Vale, y jugamos ya de cerca Y listo, fin de turno A ver cómo se coloca Esperando la formación de los rivales Ah, vale, este es el despliegue Estándar, digo, no se ha colocado ya Así, vale vale, vale, vale, vale. Él tiene Dos animadoras Dos ayudantes entrenadores y un apotecario Y nosotros tenemos las dos tiradas este, Ah, pues sí que tiene troll Pensaba que no tenía Vale, pero a ver Ahora todos los equipos están a nivel estándar Quiere decir, no hay No hay nada O sea, no, no hay distinción entre un equipo Lo único, pues eso, nosotros que sí que tenemos las tiradas Y él que no Las tiene Pero bueno, aparte de eso Nada nada distinto nada, no. Vale, ese es su banquillo, este es el nuestro Es raro porque literalmente están jugando En el otro lado, o sea, nunca hemos jugado En ese Nunca hemos desplegado en el lado contrario del campo O sea, jugando de arriba para abajo Nunca hemos jugado de visitante, pero bueno No pasa nada Estamos bien Quiero decir, no cambia nada Quiero fijarme, vamos a aprovechar también este partido A ver si nos podemos fijar en los turnos de la parte superior A ver si se consumen turnos de gratis Porque por ejemplo eso nos pasaba O yo tengo la sospecha de que nos pasa La verdad es que no lo he podido revisar De que el, el turno 9, el primer turno de la segunda parte no, eh, no se juega o no se puede jugar Por alguna razón se salta si te tocan la pata inicial, algún evento o algo, se, se consume y eso se pierde. Dios, tiene mucha fuerza aquí, ¿eh? Tiene mucha, mucha, mucha fuerza aquí. Venga, yo confío. Oh, ¿saldrá? Uh, vale, no se ha caído Claro, lo que pasa es que él tiene ahora Una potencia de choque aquí Que alucinas Claro, y le van a salir Todas las... Bueno, su suerte tengo De que no... Vale, y me los, va alejar, me los va a alejar para que no tenga yo placajes fáciles Al troll me lo va a tumbar Haciendo placaje de troll contra troll, por ejemplo Es que ahí vamos a tener problemillas Uh, qué lástima Bueno, está muy bien Nos está alejando y ya está wow, qué suerte Venga Vale, duro. Aguantas, bien, yeah, bravo, chico Venga, venga, venga, venga Esto está bien porque él ya ha perdido un turno Y me gusta, nice Turnover, ¿no? Ala, y la revolean aquí ¿Por qué razón? Vale Ok, yo tengo aquí un placaje gratis eh, vale, vamos a proseguir. Vale, en serio. Vale, ok, nosotros nos colocamos así. Nos levantamos aquí aquí creo que vamos a ir a apoyar ah, no llegamos vale, vamos a apoyar aquí por lo menos vamos a... vale, sacamos este goblin del centro está bien, no pasa nada a ver, aquí podemos empujar vale, maravilloso maravilloso y aquí estamos bien y no nos movemos Dustin, vale ¿Y aquí qué tal? Vale, bueno, empujamos y ya está. Vale, y no nos movemos. Vale, nos liberamos un poquito de la presión. Aquí. No sé si venir por aquí en media apoyar. A ver, ese tiene que gastar el Blitz. Aquí tendríamos que venir a cerrar. Vale, vamos a venir hasta aquí. Con este. Estamos bien. Se tiene que jugar las... No, las mías Vale, sí, así estamos bien Vale, vamos a acercarnos aquí simplemente por cerrar las zonas de de defensa Y ya está, vale, perfecto, fin de turno Hemos apurado los dos minutitos Está bien jugado, está bien jugado Y tenemos, si os fijáis, o sea, están todas las zonas de defensa Tiene que tirar un Blitz para tratar de, de ganar un... Un placaje, hombre, aquí avanzará Y entrará al, al trapo Pero solo puedo hacernos un placaje y eso con, Para nosotros está bien Vale, esto nos lo veníamos y, y ahora es ya según decida Vale, vamos a quitar las zonas de placaje Vale, empuja Muy bien Ah, y ese goblin Se sí nos va a colar Vale, bueno, da igual Es un problema menos, la verdad, ese goblin No, no creo que se vaya a hacer un pase Así, así de claro ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Venga, piensa, enséñame. Uy. Ah, vale, vale. Dime que fallas al recoger. Uf, hubiera sido buenísimo. Vale. Vale, se ha jugado una por ello, seguramente. Le quedaría alguna casilla de movimiento. Y Ya he dicho, bueno, pues por adelantar. Estaría guay probar el proyectil de vómito. Porque al fin y al cabo funciona con rango. No hace falta moverse. Si no recuerdo mal, el objetivo que cubierta en todos los casos es materia de valor de armadura. Incompatible con frenesí y bloque múltiple. Ah, bueno, tiene sentido. Vale, se está piñando ya en, en la zona del balón Nosotros deberíamos ir en dirección hacia allá Está claro Vale, vamos a placar con esto aquí Sí Vale, me quedo Y con este orco nos vamos a venir aquí Vale, vale, ok, esto está bien para nosotros. ¿Qué más queremos? ¿Qué más podemos hacer? Uh, uh, uh, uh. Vale, me voy a venir con este goblin aquí para cerrar líneas. Vamos a aplacar con este aquí. Vale, dos dados, está muy bien. Oh, bien, perfecto. Vale, aquí, y me quedo Toma ahí A comer, bien, bien, bien bien Vale, a morder el polvo, eso es Vale, vamos a cerrar aquí Vamos a proponer ya la segunda línea de defensa Nosotros eh, Aquí, aquí mejor Vale, eso es Era un está tiempo, vamos a dejar este pequeño Goblin aquí, de, a modo de Backup, para tener esa, esa Defensa, y nada Vamos a tirar aquí, proyectil de vómito eh, no puede, ¿por qué? Vale, pues nada, nos quedamos así. No, ahí estamos bien. Vale, sí, pues nada, cerramos turno. No me gusta y entiendo que el proyectil de vómito tiene que ser a melee. O sea, tienes que estar a una casi de distancia. Y en vez de hacer el bloqueo, te juegas el proyectil de vómito, pero... ¿Siendo un troll? No, o, o para mí no tiene sentido eh, jugarte la tira del practice de vomito. A lo mejor para un jugador que está en el suelo ya, por echar la tira de armadura y, y darle calor ahí. Pero ¡Oh! ¡Lo va a lanzar! ¿Lo lanzará? Capasera, ¿eh? Lo enganche y lo hace ¡Wow! <risa> ¡Ah! ¡Por ellos! Sería buenísimo, ¿eh? Claro, pero si cae tiene el turnover y, y, y pasamos turno y nos lo llevamos nosotros Y de momento no tiene ningún otro movimiento Vale, bueno, se ha colocado un poquito más y ya está Sí, tiene pinta de que él se va a encerrar aquí ahora en el centro y ya está Nosotros habíamos cerrado muy bien aquí con estos dos orcos Y él también, o sea, él tiene no dos sino tres orcos aquí cerrados Yo tengo más poder en el centro Bien, bien, bien, o sea, para nosotros está bien esto Además estamos súper bien cerraditos, ¿eh? Estamos súper, súper bien cerraditos. ¡Oh! Lo lanzará. Lo lanzará. Se lo está pensando, ¿eh? Se lo está pensando. Si no, no sé por qué se ha girado. Ahí, ahí. Apláudele. Venga. Tíralo. Revienta al goblin. 7, 6, 15. Bueno, se va a poner ya. Uh, uy, no tiene más movimiento Dios, Dios, ¿en serio? Guay, saca un KO Vale, yo quiero coger, agarrar, meterlo aquí y tirar este orco fuera No, claro, ahora va a aprovechar para meterse aquí en medio y apretarme Me va a comprometer los dos orcos ¡Oh! Se cayó Se cayó, se cayó, se cayó Vale, vale, vale, nuestra jugada está clara Es aquí A Ahondado, vale Maravilloso, maravilloso, maravilloso A dado, perfecto Y nos quedamos Dale, ahí Bien, bien, bien, dime que lo lesionas Dime que lo lesionas, dime que lo lesionas No, al menos no nos han dicho nada Vale Ahora, aparte de esto, ¿cómo nos vamos a mover nosotros? La pregunta es, ¿vamos a querer entrar al trapo? No lo sé Vale, ellos aquí tienen este hombre caído Vale, vamos a apoyar aquí con este goblin Vale, que nos da igual perderlo Vamos a meter aquí el troll En mitad de todo el fregado Perfecto Vamos a venir aquí con este Uf. Venga, un dado, tenemos la segunda tirada Bien Aquí Y... Nos quedamos, venga Dale ahí ¡Oh! Vamos, esperando la opción de herida Está noqueado ¡Cao el troll! ¡Bien! ¡Oh! Y me puedo mover más Ah, bueno, vale Tiene el Blitz Pero ha perdido el, el icono del Blitz Vale, vamos a... Vamos a... a vamos a cerrar líneas aquí Bien este orco aquí está bien Y aquí está este hueco de aquí No me gusta, está feo ¿Nosotros cómo estamos cerrando? Vale, vamos a cerrar con este señor aquí Con este señor aquí Está feo, pero bueno No, vamos a dejarlo así Vamos a dejarlo así, que nos vengan y ya está Sí, porque no tenemos más opciones, ¿no? Vale, listo. Tenemos la zona frontal bastante protegida. Aquí estos dos orcos cerrando el lateral. Nos hemos quitado un orco de encima. Está muy bien. El troll se ha ido a la calle, noqueado. Está noqueado o lesionado. Ah, nos ha quedado cocado solo. Vale, bueno, bueno, está bien. Ahora ya es ver cómo vamos a apretar para ahogar el balón y poder... Y poder reventarlo. De momento ya, o sea, ya estamos en superioridad por orcos. Ellos ya tienen 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Ah, no, ellos tienen los 5 orcos. No puede ser. Ah. Vale, bien. Vale, vamos a quitar las zonas. 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ah, que tenemos 6 orcos, tú. Vale. Vale, ellos tienen 5 y encima han perdido el troll O sea, eso se nos pone en una ventaja brutal Este orco está fuera Ah, pero está aturdido simplemente porque lo hemos sacado, noqueado Y ya está Pero vamos, nosotros... O sea, ya ha perdido la posibilidad de lanzar el goblin en caso de que se lo pensara Un jugador para la intercepción ¿Alguno de estos dos? Tú, venga ¡Sí, hombre! ¿Qué me estás puntando? Claro, no, ahora acaba Madre mía, tú No se lo cree ni él ¿En qué momento haces un pase así? Así, con un Goblin Madre mía, tú Sí, sí, vale bueno, Porque eso lo pasa todos los días, eh porque además era un pase largo, eh Era un pase muy largo LOL Fua Vale Bueno Por lo menos sé que no recuperan el Por lo menos sé que no recuperan el troll Y eso me gusta Brincó ¿Los? ¿No tienen tiempo? ¿O qué? Vale, han marcado el en el turno 4, ¿eh? No van a jugar el turno 5, acordaos lo que os digo. Claro, todos, todos los jugadores ahí en línea central aprovechando para darse de leches... Digo, ¿con qué razón elegirías eso? Vale, yo tengo que ganar estos tres placajes sin duda Vale, y esto lo vamos a acercar aquí un poquito Y ya está, no creo que pueda patear tan tan lejos Vale, y con esto estamos bien Vale. Vale, vale, vale, vale. Vale, fuera. Chillero jugada. Uno de tus jugadores sin el rasgo solitario y disponible para este jugada. Tiene más una armadura antes este del partido. Wow. Ah, para pa el rival. Para el rival ¿A quién le vamos a dar el balón? Venga Confío Vale, turno 4 ¿Cómo vamos a proceder? La idea es Aquí deberíamos tener dos dados No No Aquí deberíamos tener dos dados Vale Vale No moverse Dios, bien noqueado Madre mía, este troll está Heroico, tú Bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien bien. Vale, dos dados Perfecto Aquí, y nos quedamos Uy, vale Aquí Vale, vale Y nos quedamos Vale, lástima Ok, vale, nos posicionamos aquí En el más absoluto centro Vamos a venir a cerrar Aquí con este hombre Vale Voy a recular con estos dos Y voy a traer este hasta aquí Vale Porque se me pueden colar O sea, hasta ahora mismo está, tenemos las bandas Muy, muy, muy abiertas Creo que voy a venir a placar En alguna zona de estas No sé si venir aquí y reventar al goblin este O... Vale, vamos aquí Sí Venga, acción de Blitz Y nos quedamos Vale, aquí Vamos a cerrarnos aquí, vale Y vamos a acudir con este troll O sea, con este orco Aquí, o sea, bien cerrados Que se cuele el por donde quiera Pero al Goblin no me lo toca. Y vamos a avanzar, bueno, como si fuéramos una pisonadora. todo todo todo, tocotó, todo Y vamos a ir a tumbarlo todo. Que levante lo que quiera. Nosotros ahora hacemos. Empezamos las acciones de Blitz. Y nos metemos ahí en medio. Bueno, que no nos va a parar nadie. Podríamos decidir algún lado de, de ir forzando ya la máquina. A entrar hacia algún lado, nos quedan cuatro turnos Yo creo que tenemos tiempo bastante de sobra Vale, tal y como está puesto Atacamos aquí, esta zona de aquí O sea, atacamos estos dos goblins débiles Este orco de aquí, este orco de aquí Que no se ha levantado, podemos aprovechar Ya para empezar a posicionarnos por esa zona de allí Clarísimo Pero clarísimo Vale, ok, tiene sentido Vale Aquí no tienes... Ah, bueno, sí Con el agarre lo puedes mover hacia otra zona Ha sonado duro, ¿eh? Vale, nada eh, Lo tenemos Además está bien posicionado para empezar a hacer la deriva Sí Sí, sí, sí, sí Estamos bien posicionados para hacer la deriva Venga Ah, mira, recula, ¿eh? él quiere ganar metros Quiere ganar metros, estar un poquito ahí protegido en defensa Tiene sentido ¿Vale? Vamos a empezar a ubicarnos, vale Lo vamos a placar, esto para nosotros es un placaje oh. Debería haber sido un placaje mejor Buah Vale, este hombre lo vamos a dejar ahí Vale, vamos a ir colocando la caja. Vamos a avanzar con el troll aquí. Vale, me gusta. Con este aquí. Con este lo levantamos. Sí. Este goblin lo vamos a meter aquí. Vale, que no sea tampoco un placaje ultra gratuito Vale, este, este orco está aquí Nosotros ahora vamos a empujar por aquí y perfecto Vale, fin de turno Vale, turno 5 acabado Tenemos 3 turnos más Creo que no hemos ganado yardas Simplemente nos hemos movido lateralmente Y eso está feo hemos, hemos empezado mal nosotros el ataque O sea, la verdad es que tal y como estaban yendo los placajes De ok, este se cae, este se lo desplazamos y tal Deberíamos haber ido para adelante nosotros. O sea, ellos ya estaban en el suelo. Nosotros estábamos en posición ya ahí de reventarlos con los placajes. Y que nos hayamos quedado por detrás está feo. Están... ¿Ves? Porque ahora ya les ponemos a disposición. Él va a tener dos placajes. A lo mejor un tercero. Listo. Eh... Y no es la mejor situación para nosotros No sé si levantará este si A ver qué hará con los goblins Bueno, veremos, veremos Por lo menos a tiradas Estamos muy bien No nos está yendo nada mal Vale, nosotros hemos conseguido un poquito de nuestro tiempo 7-6 Él de momento está pensándoselo todo Hay que empujar, o sea, aquí nosotros no lo tenemos que tomar Esto es un tira de afloja de músculo Que nos queda en tres turnos En tres turnos, a ver Que en tres turnos llegamos, ¿eh? que llegamos en dos apurando Pero hay que empezar a empujar Hay que poder llevar la protección de la caja más hacia adelante O sea, quitarse estos goblins de en medio Este personaje de aquí Tenemos que, tenemos que darle, tenemos que darle Vale, se ha gastado ya el blitz Es una buena tirada para él Defensor derribado Nos vamos al suelo Vale, se nos queda aturdido Perdemos un orco durante dos turnos como mínimo Pff, Está teniendo suerte con los dados Vale Aquí o aquí Y él debería avanzar con eso La opción de perseguir Lesionado Mierda yeah. Hemos perdido un orco. Vale, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vale. ¡Bien! Bien, y no tiene segunda tirada. ¡Al pufo! ¡Uy, lo tienes hasta haber reventado, chico. Vale, nos toca. Aquí, este placaje, ¿qué tal está? Dos dados blancos para nosotros. Perfecto. Uh, aquí Y no moverse Venga Bien Otro lesionado Uno por otro Toma, toma, toma Tú me pegas, yo te pego Esto va a ser un intercambio de leches Bueno Bien Aquí Y avanzamos Uf, Vale ¿Qué nos vamos a quitar de en medio? Yo creo que nos vamos a quitar de en medio. ¿Este goblin? Vale, vamos a venir con este aquí. Vale, perfecto. Sí. No. Vamos a venir con este orco aquí. Vale. Te engancho. Te reviento. Y, me, y te persigo. Vale. Vale. Uf, es que colar los goblins... Espérate. Vale, esto está bien. Esto va a estar bien. Y esto va a estar bien también. Ok, nos colocamos aquí. Este goblin lo voy a meter aquí detrás. Vale. Un 83%, o sea, esto tiene que salir Bien No No me voy a jugar la segunda tirada Lo dejamos caído y ya está Bueno, la caja está puesta no... eh, Encima aturdido, tú Vale eh, Se puede colar con este, pero no me preocupa Luego nos lo sacamos de encima y ya está Y aquí es eso, nosotros ya estamos en posición Tenemos aquí esta punta de la caja Aquí rompiendo fuerte y con eso, ya vamos para adelante. El troll está bien puesto, cerrando un lateral, aquí tapando tres orcos suyos. Este orco lo vamos a recuperar. Este lo hemos dejado fuera de juego, que no está no tiene acción ni, ni, ni protagonismo tampoco ahí dentro. ¿Por qué meterías ese goblin ahí? No lo sé. Bueno, veremos. Nos quedan dos turnos, ¿eh? Hay que correr mucho, mucho. Oiga, ¿Qué está pasando? Vale. Yo. Vale. ¿What? Uf. ¡Qué feo se ha quedado eso, eh! La animación ha ido muy mal. No te vas a escapar, eh. Bien, bien, bien, bien, bien, bien. Maravilloso, maravilloso. ¡Oh, y encima se nos queda la zona aquí! Vale, sin duda. Tú aquí, ¿te tienes que jugar una aceleración? No, vale, tú arriba. ¿What? Vale, este se puede levantar, sí. Vale, perfecto. Tú, ¿me puedes placar aquí? Los dados, bien Vale, y perseguimos Vale, está bien esto Esto aquí, perfecto, perfecto Y perfecto, y perseguimos Bien, otro lesionado, ah, estamos rompiendo la pana, me encanta Vale, vamos a ir con este, aquí Vale, espérate, primero Vamos a levantar este goblin, sí Vale Y vamos a, vale, vamos a venir con este A aplacar aquí con el Blitz Perfecto, dos dados Vale, te tumbo Te dejo aquí alejado y no te persigo Al ah, pozo Vale, y encima Recupero mi posición, vale Me voy hacia adelante, eso es Ahora, además, ¿qué vamos a hacer? Vamos a venir con este orco a Aquí lo vamos a dejar ¿Tú hasta dónde puedes llegar? Claro, ahora sale el movimiento recortado Pero en cuanto te puedes colocar Verás Tú te puedes colocar a, a aquí Vale, me gusta ese movimiento Está bien Tú te puedes colocar aquí Bueno, aquí lo vamos a dejar Uy, uh, si lo colocamos aquí Vale, aquí colocado está bien Aquí colocado está bien tenemos zonas, zonas de defensa Para taparlo bien Aquí no se puede colar, aquí tiene que hacer menos uno menos uno Vale, vale, esto está bien Me gusta, vale, vamos a apretar este último Movimiento, nos podemos traer Este orco Aquí Ah, oh, tenemos que cojar aceleración, por qué razón Y aquí Aquí no sería necesario Vale, pues aquí que lo vamos a plantar Y así apoyamos un poquito más Vale, y este es nuestro turno 7, el turno 8 Metemos la down, sin duda sin duda, se nos ha quedado muy, muy, muy, muy bien la jugada entera Vale Vale, vale, vale, seguro, seguro, seguro es touchdown Seguro es touchdown, seguro es touchdown O sea, yo confío, las zonas de defensa las tenemos muy bien plantadas Este goblin no llega ni, o sea, ni... Ni a tapar por detrás ni no, O sea, se tiene que colocar aquí Vale, entiendo que puedas forzar algún placaje que otro Pero nosotros coronamos O sea, el, el balón va a llegar Sin duda Vale, a ver, ahora aprovecharemos los placajes que nos quedan A ver si podemos romper con el troll algún otro orco O por ejemplo este goblin que está aquí muy suelto de, dependen, Dependemos de a ver qué, qué quiere hacer él Pero bueno, ya fuera de eso Estamos bien es que si conseguimos lesionar más De cara a los próximos ¿Qué? Escúsame, Que me ha chafado un Goblin ¿Qué? ¡Bien! Y encima Turnover, perfecto Maravilloso Vale, ahora sí esto se sacó. ¿Quién? ¿Quién va a aplacar aquí? A ver. ¿Usted quién es? ¿Hay un goblin? No, es que no entiendo. Bueno, vamos a aplacar, espérate. Porque es que esto se ha buleado brutalmente. Vale, vamos a venir con el goblin a aplacar aquí. A dos dados. ...tenemos la segunda tirada... ...vale, muy bien... ...aquí... ...perseguimos... ...toma ahí... Misión. ...no, bueno, solo aturdido... ...vale, estos son dos dados... ...esto es un placaje fácil... ...bueno, lo empujamos y ya está... ...vale... ...ahora... ...¿qué nos vamos a tirar ahora? ...vale... ...este goblin... ...a la calle... Vale, defensa tropieza Aquí y seguimos Vale Ahora, este Uy, vale Vamos a acercar este orco aquí Esquiva Bueno, vale Vamos a meterlo aquí entonces Vamos a empujar Con este orco aquí Vale no gusta Perseguimos Vale, con este troll Aquí Venga, campeón Venga, yo confío Yo confío Esto es una máquina dale y otra lesión Vale ¿Y esta qué tal? No, un dado Da igual, da igual O sea, el tiempo extra está bien gastado Si podemos lesionar a la gente, mejor uh. Uh. Vale, lo empujamos y ya está Deberíamos haber perseguido, pero no importa y coronamos el touchdown. Venga, bravo, campeón. Bien hecho. Bien, bien, bien, bien hecho, hecho. Uno, uno, empatamos. Bien. Lo hemos no jugado muy bien. bien. A, a, eh, al principio ha tardado un poquito en arrancar la cosa. Podríamos haber empujado más. Pero bueno, está bien. Estamos sacando lesiones. Está, él está teniendo caos. Y bien, venga. 1-1, segunda parte. Vamos a tope. A por ellos. Vale, él ha recuperado tres, tres orcos. Nos estamos igual. Vale. Vale, defiende él. Vale. Está muy bien porque hemos empezado Nosotros eh, Defendiendo, hemos tratado de aguantarle Más o menos el touchdown y después de eso Hemos atacado nosotros, hemos marcado Y ahora esta segunda parte empezamos atacando Nosotros, quiero plantear un ataque De 5 o 6 turnos, igual Empujando poco a poco, pim pim pim pim pim Como Nuestros ataques no han ido mal O sea, Al fin y al cabo nosotros hemos salido con el goblin Porque nos hacía falta meter el touchdown en dos turnos Pero si no Podríamos haber continuado con el, con, con el músculo ahí, la caja, todos alrededor de balón empujando pom, pom, pom, pom, pom, pom. Y poco a poco, y es que además, conforme ganas la primera tirada de... Ay, ay, ay, estamos nosotros, a ver, a ver Eh, chico, ¿tú ¿qué haces aquí? Podemos meter un en aquí. Vamos a responder al músculo con músculo. Vale. Vale, porque además golpea el balón y jugamos nosotros. Creo que se ha estampado, eh. Proponiendo esto. Yo creo que se están proponiendo esto. Dios, qué buena patada. Una, una plegada de Nuffal bajo escrutinio. Durante de este tipo, cada adversario comete una falta, que automáticamente expulsado. Vale, no hemos provocado ninguna falta, así que. Vale, vamos a desencadenar toda la tira de placajes con el troll Bravo, empezamos bien, aquí Vale, y vamos para adelante con el troll Uff, qué lástima, te imaginas que lo lesionamos Vale, aquí deberíamos tener nosotros la ventaja Un dadito solo, aquí deberíamos tener la ventaja Dos daditos, muy, muy, muy, muy, muy bien Y perseguimos Vale, lástima Aquí no tenemos dos dados porque... Ah, vale, porque no tenemos... Ok, ¿y aquí? Vale, aquí sí que tenemos dos dados porque está el troll ahí. Vale, y perseguimos. Toma ahí. Vale, ¿ves? Ahora están todos tumbados ellos. Vale, dos dados, perfecto. Venga. Los rolls. Vale, defensa tropieza. Aquí, vale, y los mantenemos en línea, perseguimos. Toma ahí. Bien, y so, so, son placajes muy buenos para nosotros. Vale, vamos a venir. Aquí aplacar duro. Vale. Vaya, empujen. Y vamos a ma mantenernos en, en contacto con ellos. Vamos a mantenernos en contacto. Que queremos mantenernos en contacto. Vale, vamos a mover el goblin este aquí. Ok. Vamos a recoger el balón aquí. Lo cogemos. Bien. Vale, y vamos a cerrarnos. Tanto a... Eh, eh, eh. A ver. Vale, vamos a ir juntándonos. Vamos a dejar más o menos la banda un poquito abierta. Pero vamos a juntarnos aquí en esta zona. Vale, las nuestras están así Así mejor Vale, bastante mejor Y vamos a acudir con este a Aquí a esta zona Que no nos venga nadie A molestar Que si tienen que pasar Que peguen toda la vuelta Que no lleguen Y cerra cerramos Les dejamos la banda como Venga, pasad por aquí Pero vamos a ir Nosotros por esta zona de aquí Vale, aquí ya se tienen que jugar Las esquivas O sea, estamos bien Estamos bien no me preocupa mucho Yo al fin y al cabo Yo donde quiero llegar es aquí Estar con toda mi gente Con los machotes, con los orcos negros Con el troll Y que todos todo está en el suelo Pero vamos hasta la eternidad Oh, el proyectil de vómito Cuenta como falta Reemplaza el bloqueo Un jugador adyacente en pie Y tira un D6 Ah, Amigo Es que te sale la cuenta tirar Sí, no sé Es un proyectil de vómito Pienso que es muy específico O sea, te sale equivalente Como por ejemplo Ahora Si tienes enfrente un ogro Te juegas la tirada Del proyectil de vómito En vez de eh, Tratar de hacer eh, Un placaje Porque al fin y al cabo Es un dado O incluso cuando tienes dados rojos Que estás muy rodeados Aunque contra el troll es difícil La gente lo suele ignorar O suele Tratar de pasar de ellos te tiras el píctil de vómito que no tienes modificadores de dados y simplemente es un D6 y, y ya está. Vale, aquí el problema que vamos a tener ahora es que se va a levantar con estos y si empujamos nosotros vamos a ir a, a traer la caja hacia este lado de acá. Hacia, hacia nuestro, nuestra banda izquierda, banda derecha para la cámara. Y eso no nos viene del todo bien. Ahora a ver qué hace con el resto de movimientos, pero bueno, así así va a estar la cosa. Ah, mira, ¿ves? Aquí sí que se ha jugado el turno 9, eh. Aquí sí que se ha jugado el turno 9. Wow, se ha jugado la esquiva y le ha salido bien tú. Con este ni te la juegues. Se la va a jugar también, ¿eh? Madre mía, tío. ¡Uh! ¡Oh, se cayó. Pero, ¿por qué razón? ¿Entiendo que ha tirado la aceleración? No lo podemos ver. Venga, con el troll. Aquí. Dos dados. Oh, vale, no pasa nada. Un dado... Un dado mm, mm, mm. Vale, voy a jugarme el Blitz aquí, que son dos dados, perfecto Y nos quitamos este... Este golem de en el medio Más o menos Vale esto está bien Lo que no me gusta ahora es esto Ahora esto no me gusta para nada Vale, vamos a meter este golín aquí Uy Vale Ahora Vale, vamos a meter este golín aquí para hacer el apoyo Ahora este placaje debería ser ¿Por qué? Vale, pues nada, vamos a jugarnos un dado. Vale, bueno, está bien. Aquí y nos vamos a quedar. En este caso sí. A ver si aquí podemos ganarlo, por lo menos. Bien, yeah, aquí con seguridad. Vale. Vale, aquí y perseguimos. Vale, bueno, está bien. No sé si venir aquí y cerrar aquí. Es que si no, tengo la sensación de que me va a ahogar mucho. vale aquí y venimos aquí para apoyar vale tiene entre comillas acceso sencillo hasta aquí pero nosotros vamos a salir empujando todo estamos bien vale este lo, hago, lo he hago aquí y no va a tener acceso de ninguna forma bien se puede jugar a las esquivas para pasarse por aquí bueno hay que hay que tener agallas ¿eh? para poder hacer eso vale el balón está bien protegido no pasa nada de momento, al menos por la periferia y tal Si consigue venir a aplacar No, venir a aplacar aquí es estúpido Nosotros estamos bien cerrados Y él es que lo... la única opción que tiene aquí es levantarse Literal, levantarse y tratar de ir para adelante A ver si consigue aguantarme más Pero bueno, estamos desatascando la zona muy bien Y empujándolos todos ahí venga, a morir al mar Y ya está poco a poco vamos sacando metros y ya está Los goblins de atrás tampoco me preocupan Aquí él está perdiendo un orco Aquí tenemos hueco nosotros para venir Vale, esa es la otra opción que estábamos pensando Oh, ya ha tirado una aceleración y le ha salido rana Pues nada Lo que te cuento Aquí Esto qué tal va a estar Dos dados, ¿no? Por lo menos Uno ¿Y si placamos aquí con el troll? Y aquí. Dos dados. Vale, muy bien. Aquí ya avanzamos. Venga. Lástima. A ver con este. Vale. Bueno, empujamos. Y para adelante. A ver tú qué tal vas. Un dadito nada más no la jugamos tenemos segunda tirada venga dame los resultados niño bueno empujamos dónde aquí voy bajo la celda de destino es esta <ríe> vale y no moverse vale nos quedamos en línea hemos avanzado un poquito estos Movimientos de por aquí. Vale. Uh, no hemos usado... Tres dados. Vale, ese Goblin lo tenemos que hacer papilla. No te puedo creer. Eh, empuje, sí. Aquí. Dios, es que qué explicarle con insistencia y perseguimos ¿Vale? ¿Ves? Es que, que, que, que por culpa De De esto, de este tipo de Errores, fallos, llámalo X Nos cueste Sacar el turno adelante Uf, no, no mola eh, No mola Vale, tú aquí. Tú aquí. Vale. Tú aquí. Vale. Y aquí vamos a aplacar. Y esto en un par de turnos tenemos a este, a este goblin fuera de aquí. Del, del mapa. Este orco está bien. Hemos usado el blitz. Perfecto. Vale, pues nada, estamos. Vale. Lo estamos gestionando bien. Los siete minutos lo estamos gestionando bien. Me estamos sacando... A ver. Más que nada... Pues sí, estamos salgando los turnos. Pero porque hace falta. Y además... Porque la... Uf, un dadito tú. Te la vas a jugar. Te la vas a jugar. Es que no tienes... Mejores opciones, ¿eh? O sea, tienes esto aquí, pero ya está. ¿ya? No, vale, estás levantando a la peña. O sea, no te has jugado. No te has jugado ese placaje de 3. Y me parece correcto, te voy a decir. ¡Uh! Y ahora tiene dos apoyos para luchar contra el troll En un bloqueo Un dado ahí Vale, y lo mueve Son las únicas opciones, entre comillas, posibles que tiene Y me va a seguir, ¿en serio? ¿En serio? Qué feo está eso nosotros vamos a consumir los 10, 16 turnos Avanzando por el centro Bueno, como una visionadora ¿eh? Sí, sí, sí No puede Ah, digo, ¿what? ¿Con quién y cómo? Oh, qué lástima Defensor CD aquí Vale, y tú te colocas ahí, vale Vale, y él empieza a consumir tiempo extra oh, jeje, jeje. Vale, perfecto, turno over Estamos bien nosotros Vale, ahora, ¿cómo vamos a jugar para sacar esto de aquí? Este, este orco que no tiene oh. Este orco que debería tener apoyo Vale, esto está bien, esto está muy bien Vale, vamos a colocarlo aquí y perseguimos Good nosotros. <risa> vale. Ahora, con el troll deberíamos placar aquí. Espérate. Con este solo tenemos un. Vale, vamos a hacer placas sencillos. Primero y ahora pensamos eso. ¿En serio? Mierda. <tose> Liada absoluta. Liada absoluta. Porque tiene acceso al balón aquí. Puede venir a aplacar con este orco. Puede recoger el balón con algún goblin suelto. Tiene acceso directo con este orco al balón. Pff, ya es casualidad, ¿eh? No hemos levantado este. Uf. Vale, fallo. Uf, venga. Está bien, y me colocas aquí. Ah, no, aquí, vale Vale, vale, vale, ¿qué más? Buf Suicidate Me voy a empujar, empuja aquí, empuja aquí No, no nos da la cuenta Ah, rara! Cierto, no he caído en eso Buf ¿Por qué has placado con él, Goblin? Ah, vale ¡Buah! Wow, ¡Qué suerte, tío! Una de cal y otra de arena. Oh, ¿Se ha quedado aquí el balón? Se ha quedado ahí. Vale, vale, vale, vale, vale. Mejor, mejor que se quede aquí, que no que hubiera caído por allá. Lo hubiéramos pasado muy mal. Es que, hijo mío, qué fuerte que te hayas quedado ahí así, ¿eh? Mierda. Como trate de hacer la épica de cogerla tirarle el pase y venga, ya vamos y Me muero Vale, un Blitz Bien, turno verde Vale Vale, con el Troll Lo primero Vale, que esto es un... Lo um, seguimos Está feo porque los, los, nos hemos ido mucho de la zona central, pero bueno Vale, nos levantamos y, y ya Nos levantamos y ya A ver tú, aquí Sí Vale, vamos a venir a hacer aquí El Este va a ser el blitz de tu vida, chico Vale Oh, en serio Bueno, a ver, cae derribado Toma ahí ¡Lesionado bien! ¡Ah! ¿Y nadie coge el balón? Vale, ok, de acuerdo. Vale, levantarse, levántate. ¿Cómo vamos a desatascar esto? Un dadito. A ver. ¿Esto qué tal? Un dado, un dado. Vale. No me gusta nada que sean tiradas a un dado, eh. Y aquí. A dos dados. Va, venga. Ah, venga ya. Claro, y este no es a un dado Este será a rojos. A un dado, Venga, vale. Toma ahí. Vale, aquí está, a aquí a está, a aquí a está a aquí. Y metemos este Goblin aquí. ¿Qué probabilidades? Un 33% No la jugamos. ¡Dale! Podemos salir de ahí. 67%. No, prefiero dejarlo ahí, en todo el mogollón Fin de turno En todo el mogollón, que por lo menos tenemos el balón Vale, sí, ok, se tienen que jugar los placajes Pero mira quién hay alrededor, ¿sabes? Tenemos tres orcos ne... Ah, posta, dos, what? Ah, bueno No me quitas el balón, ¿eh? No me quitas el balón Ahora la pregunta es, ¿dónde me vas a dejar? Porque con el agarre creo que me tienes que poner aquí Y si, eh, claro, y si no me tienes que empujar para allá Uf. Vale, ahora tienen placajes muchísimo mejores Muchísimo mejores ah, un, Hombre, no, con el orco negro Hijo mío, con el orco Uf, uh, que he intentado Mía, vale Y se queda allí el balón, no te creo No te... Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía Lo va a coger, lo va a coger Lo va a coger O sea, ya solamente por moverse ahí Con cualquiera de estos Bueno, en verdad, me coge con este Me empuja aquí y viene con este y lo recoge O al menos yo haría eso Qué tenso Tres turnos nos quedan, eh, chicos Venga, vamos, vamos, vamos Que podemos Mm. Ah, venga, está pensando Está pensando A ver Cómo hace uh, uh, uh, uh. Vale, ahora sacan placaje aquí Efectivamente Se libera Y lo recoge con este hombrecillo de aquí Lo que pasa es que tiene que salir de la zona de defensa Oh, what? Ah, vale, con ese orco liberado venía ahí al centro. Uh, qué feo. Vale. ¿Qué queda? Te vas a jugar a un esquive aquí. En serio. Te juego. O sea. No te puedo creer, tío. No te puedo creer. No llegas, ¿no? ¡Oh! Dios. Bien, vale Turno web Lo primero Venir aquí Bueno, ahí no Vale, es que si eso no sale El turno se ha acabado Vale Y perseguimos ¡Cao! Vale Coges el balón Conservamos el resultado Sí, vale, el balón se ha quedado ahí Vale Ahora, ¿cómo vamos a romper todo esto? Vale, tú te levantas Vale, ahora, tú aquí A un dado Tú aquí A un dado ¿What? ¿Qué está pasando? Tú aquí un dado también Uy. Dos rojos Dios, nadie va a apoyar a nadie A ver, vamos a desatascar un poquito la zona Un dado, ¿qué está pasando? ¿Y tú aquí? Dos dados, vale Dios The attacker. Weakness. Vale, tú aquí A un dado también Cago en la leche, ¿cómo puede ser esto? Vamos a consumir el tiempo Vale, el se tropieza está bien Vale, aquí Y este golín aquí Y perseguimos Vale Vale, aquí Esto está bien, son dos dados nuestros Este punto es tropieza no vale para nada Y nos quedamos Vale, ahora este orco Lo tenemos que reventar A ver Vale Vale, y perseguimos Vale, y nos ponemos aquí A la brita de nuestro orco Venga, bien, campeón Con este nos vamos a venir hasta aquí Vale Y con el troll Vamos a entrar en contacto aquí Venga, me gusta Arranca bien, bravo Oh, aquí podemos apoyar Oh, un dadito Bien Vale, y no moverse Dale ahí Dime que le partes una rodilla Uy, Vale Fin de turno Vale, ya estamos bien Hemos vuelto A ver El orco ese es importante que aguante <ríe> Por favor Nos quedan dos turnos Mucho hay que correr Hay que hacer una entrega o algo así Salir con otro corriendo a punta pala ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, con la ah, bueno, mejor con el blitz de este. Puede ser. Puede ser. Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. Hemos, hemos por lo menos recuperado el, el follón. Está bien, qué bien que ha sido este blitz con el KO ¿eh? Madre mía. Va, ellos van a acabar, ¿eh? Acaban ellos. Eso es muy importante para nosotros. Vale, se levantan, se levantan. Mmm, claro, quieres venir aquí a oler, eh. Hasta jugó al esquiva. Vale, digo, no me cuadra qué hace. Vale, vale, vale. <risa> <risa> vale. Uf. Vale Bien, que bien, que bien, que bien Y me lo mueve a una de estas tres seguramente allí Vale Oh, pero vale, yo placo aquí Y con el agarrar lo desplazo hasta aquí Y ya está Y con eso liberamos el Goblin y ya podemos correr por toda esta banda o oh, oh no <ríe> Ya podemos correr por toda esta banda O oh no Vale, turno 15, ok, aquí Dos lados, empuje, aquí, perfecto Y perseguimos, vale Podemos venir hasta aquí Ah, no, no, no, que este, este orco no es No es friendly, venga Bien Vale, aquí, y perseguimos Venga vamos Vale, aquí ¿No podemos entregar luego el balón? Pase, no Vale, a, a ver El movimiento es aquí, eso seguro Ahora, vamos a darle el balón Mierda, tenía que haber hecho primero los placajes Repite Bien Vale Por tu padre Menos mal Ahora Vale Vamos a Placamos con este aquí Un dado Vale Vamos a correr Vamos a correr Vamos a correr Vamos a correr Vamos a correr Vamos a correr Vamos a correr Vamos a correr Vale Aquí encima te quiero No ¿Cómo tirar ya los a por ellos? Me la juego. ¡No! ¿Lisionado? ¿Cómo que lesionado? Digo, ok, me separo, me voy. Porque quería, quería evitarme este gobrin, pero evitar también el placaje de este orco. Aunque está en el suelo, tío. Con haber acudido y haber solucionado estos dos placajes de aquí estaba hecho. Nah, ahora ya no gana nadie. Me queda un turno. Lanzo un goblin y recojo el balón y hago el tazón. Pero que va, ni de coña. Ni de coña. Se va a quedar en un empate y ya está. Lástima, los dados. Ya está. Simplemente. ¡Qué suerte! Vale, no, me empuja. Él no debería seguir. Bueno. A ver. ¿Qué, qué, ¿Qué va a ser lo siguiente? ¿Qué va a ser lo siguiente? A ver... Claro, a ver, normal Él me tenía que noquear ese goblin, era el único que ¡Oh! Bueno, lo coloco aquí O lo coloco aquí, ahí Ah, bueno Lo alejas del balón para que no llegue al touchdown Vale Yo lo que voy a hacer es tener que Quitarle al troll a este Tipejo de encima, ¿la recoges? No, y en turno B, Vale Venga, vamos a tirar de fantasía Porque no tiene otro nombre Vale, esto sí En serio Pues nada, GG, fin de partido Bien jugado <risa> ¿Por qué no puedo tirar? ¿Por qué no puedo tirar pelea? En una declaración de bloqueo Pero no de blitz Bueno, lástima se intentó Yo creo que ha sido un partido tenso Ha estado bien Hemos peleado hasta el final Hemos tenido la posibilidad de hacer un touchdown aquí al final Si hubiéramos jugado a lo mejor un poquito más conservador Tirando turno 15 apurando En vez de haber entrado tan para aquí al centro Moverlo un poquito más para allá Este goblin no llega Nosotros solucionamos aquí esta zona de placaje Y en el turno 16 ya lo metemos Pero bueno me he puesto, no lo, no vamos a mentir, ¿eh? me he puesto nervioso, ha sido un partido difícil. Y el final ya estaba de tenso y yo quería ahí sacar el 1-2. Y nada, pues yo Bueno, no sé, contentos con el, con el partido. Al fin y al cabo, ha sido un 1-1. Ahora se tira un pase largo ahí de, de tropecientas yardas. No, no puede porque ya ya se ha movido. Nah, esa y ya está. No no hay chat. No, no existe chat. Nah, ahí se acabó. Nah, bien jugado. Ha estado, ha estado muy bien. Al menos lo que veníamos a probar... Eh, ¿Ha funcionado? El hecho... Bueno. Este celebra, celebra y, y, y se tira solo a dormir Lo que lo que queríamos probar, lo hemos probado al fin y al cabo, hemos jugado un partido online Hemos dado, le hemos dado un poquito de rodaje al, al juego, a ver qué tal Tiene los fallos esos que decimos de... De... De velocidad de respuesta, ¿no? El hecho de que, vale, yo selecciono esto No... No lo identifica, tengo que insistirle con eso Teniendo en cuenta que es un juego en el que ahora hemos reducido los turnos. Son de... De dos... Eh, de dos minutos. Tienes esos siete minutos extra, pero necesitas que el juego sea ágil y que te siga como mínimo el ritmo que tú le quieres dar al partido. O sea, si tú quieres ir rápido, pam, pam, pam, pam, pam, y hacer el turno en un minuto, el juego debería darte la posibilidad de hacerlo. Es decir, que tenga una respuesta rápida a tus acciones. Y que te permita hacer turnos rápidos. Pero bueno, recordamos, es una beta y hay que pulirlo aún. Estamos dando el feedback en el foro de, de Blood Bowl 3. Y, y nada, ahí estamos. Así que eso es todo por hoy. Y lo de siempre, seguimos en Twitter a los dos, tanto a Kiwi como a mí, que van a estar los dos en la descripción. Que comentamos un poquito de todo. También seguidnos en Twitch. Oh, joder, con un empate me he puesto peor. No sé cómo va el ranking, la verdad. Bueno, no importa. Ha sido, ha sido un buen partido. A mí me ha gustado. Lo dicho. Nos ponemos en, en, en, en Twitch. Sobre las 7, 7 y media en directo. Hablamos un poquito de todo. Y comentamos lo que sea con nosotros. Y ya jugamos. Y también, por último, suscribiros a la taberna Negra. Estamos haciendo contenido diario de calidad. Y cada día mejor gracias a vuestro apoyo. Así que nada, eso es sí, todo. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Y nos vemos en el próximo vídeo.